Hola, Mercedes. Hola, Gordon. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, Mercedes, hemos recibido unas preguntas, ¿vale?, de, de los seguidores de Lightspeed Spanish. Bueno, la primera pregunta es de Kei, y Kei está preguntando por, bueno, tus nietos. Y la pregunta es, ¿tienes como una preocupación por el futuro de tus nietos? Hola Kay. Eh, bueno, pues la verdad es que en este momento no. No estoy preocupada porque gracias a Dios ahora eh, los niños, pues se crían de otra manera como nos hemos criado nosotros. Tienen todo y tiene a sus padres que son maravillosos y, y no me preocupa. En este momento no me preocupa mucho. Me preocupa no llegar yo a bastante mayor para no verlos eso uh -huh. es lo que me preocupa pero no el futuro de, de mis nietos que sé que gracias a dios va a ser va a ser bueno muy bien y tú pasas mucho tiempo con los nietos Mercedes pues todo lo que puedo y todo el que me dejan porque como no vivimos cerca uh -huh. entonces pues me suelo quedar pues a lo mejor yo qué sé en el año cuántas veces tres cuatro semanas al año me puedo quedar eh, entre las cosas de los fines de semana y las semanas de los cursos y tal, pues no el tiempo que nos gustaría, sí. porque ellos tienen su colegio uh -huh. y sus cosas y entonces no vivimos lejos unos de otros. Pero ahora que, que son un poco más grandes ya empiezan a pasar el fin de semana con vosotros, ¿no? Hombre, yo ahora ya a partir de ahora que ya son más grandes... Uh -huh. Yo creo que ahora ya a partir de ahora pues van a querer estar más tiempo con los yayos A nosotros también nos viene bien porque nos divertimos con ellos uh -huh. Jugamos a las cartas, vamos por ahí, salimos Y estamos más en contacto uh -huh. La verdad que, que sí que es maravilloso Muy bien Y por cierto va a llegar otra nieta va a llegar otra Muy nieta. pronto ¿verdad? Va a llegar otra nieta muy pronto Y yo espero que para aquí a año y medio... Aproximadamente cuando ya Vega, que se va a llamar Vega, se ande, pues seguramente que también aquí en casa pues ya tendré a mis dos nietos y a mi nieta. Qué bueno. Pues muchas gracias, meceres, y gracias a Kei por la pregunta. Kay.